Uy, uy, uy, Tiene más, más pinta de flota. Hey, muy Hay Oh, de, de nuevo en Mario! Happy Free y si no sabéis bien en qué zona estoy, os voy a mostrar el mapa, ¿vale? Eh, estamos por la zona de Maiden Hall, ¿vale? Y est estamos haciendo la misión de Simón, dice. Así que me he venido aquí a la al refugio que tenemos en aquí. Porque tenía demasiadas cosas, ¿vale? Y he dejado aquí algunas cosillas, ¿vale? Entonces, eh, vamos a seguir un poco con las misiones secundarias en este capítulo. Porque la misión principal para poder seguir no hace falta el pase de periodista, como ya sabéis y aún no lo podemos conseguir ¿vale? así que vamos a centrarnos un poco en las misiones secundarias y de momento he activado la de... a ver, ¿qué misión tenía activada? la de adicto al zumo de luma, ¿vale? Eh, así que vamos a ir allí ¿vale? porque la de Simón dice ahora ter la terminaremos ¿vale? que es la que nos quedamos en el capítulo anterior, así que también que la tenemos por ahí, la, la haremos ¿vale? vamos a intentarnos de quitar hoy un poco las misiones de, de esta zona. Esta no la puedo terminar de momento porque me hace falta un imperdible que tenemos que encontrar, así que lo intentaremos buscar y si lo encontramos, perfecto, ¿vale? Así que la podremos terminar. Y la de Simón dice, pues, a ver si la podemos hacer. Como ya sabéis, estos son puntitos de interés donde ahí tenemos, pues, también algunas misiones. Y aquí es donde tendría que ir a simpatizar con... Con el tío este, con Nick, ¿vale? Así que eso, gente. Vamos a hacer de momento la que tengo seleccionada. Y como ya sabéis, chicos, pues si os está gustando la serie, por favor, darle un like para que yo sepa que os está gustando. Y yo os traiga el contenido como siempre hago. Así que eso, eh, que de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando al canal, porque estamos creciendo de una forma increíble. Así que por aquí teníamos también la zona esta... Vale, ¿esto qué es? Casa de empeño, vale. Aquí podremos entrar para poder vender todas las cosas que tenemos. Pero de momento no voy a entrar ahí porque me deja todo lo que tengo para vender en la, en la casa, ¿vale? Esto que. A ver, ¿qué estáis hablando? Tranquilita. Vale, me puedo montar en el pato, pero no me voy a montar porque, como ya sabéis, pues se hace muy pronto de noche en el juego. Y cuando se hace de noche, pues no podemos hacer muchas cosas. Vale. Eh, se supone que tiene que estar por aquí cerca. La misión Vale, eh, ok No sé si me debo de meter por aquí, pero voy a echar un vistazo No, por aquí no tiene pinta, ¿verdad? El juego, pues, como ya sabéis, salió en 2016 En los modelados, pues, no es que sean los más realistas del mundo, pero están bastante chulos Vale, nos vamos a esconder aquí en los matorrales Como auténticos cotillas Vamos a escuchar un poquito que dice, ¿vale? Ah, that's a shame, that is. I told you to leave the moon juice alone, Eddie. What were you thinking? Going near a spanker like that. You never had the common sense that God gave an ordinary bowl of porridge, did you? What am I supposed to tell Sarah then? Can't exactly tell her you died heroically in the line of duty, can I? Wish you'd join the force with me. What a shame. What a shame. Thank God for the spankers, right? We can't have downers breaking the pumps any time they want a bucket of moon juice. What would Eddie need Motoline for, anyway? Maybe he had an hobby. What? He was using it to power a set of model trains? Nah. That's not like Eddie. Oh, no. Oh. He had a sort of... Aversion to details? Maybe he was setting rat traps in the sewers. You'd need a torch for that. Yeah. Traps require long-term planning. To which he also had a sort of aversion. Well, he wasn't bloody drinking it, was he? What are you getting at? I wonder if Lionel Cashier is dealing in contraband motoline. You might be right. Maybe we should pay him a call. I'm just glad the spanker didn't spark up the motoline. Vale, a ver si se van a estos dos y registramos el cadáver del que está ahí tirado. Ok. He had a short spike. Eh... He Vale, hemos completado la misión. Claro. Siempre nos ponen la de la misión secundaria. Eso es que está... O sea, la pr misión principal, la del laboratorio, ¿vale? No guiéis, que no es de la misma misión, lo que acaba de salir. Y ahora se supone que ya puedo, puedo pasar, ¿no? Vale. O sea, por aquí no me voy a meter mucho que, que me muero. Vale, vale. Ok, eh... Pues no sé lo que tengo que hacer ahí, pero bueno. Eh, la misión principal es esa que estáis viendo ahí, a 1129 metros. Pero hoy, como ya estoy diciendo, nos vamos a intentar centrar en estas de aquí, ¿vale? O sea, en las que tenemos en esta, en esta zona del mapa, porque como ya sabéis es bastante grande. Aquí tenemos una eh, al principio, pues, pero esta es bastante mech, la... La de alta cocina, así que la dejaremos para más adelante, ¿vale? No voy a ir allí ahora mismo para una misión únicamente. De todas formas, tengo que descubrir esta zona del mapa, que me gustaría hacerla. Y aquí también tengo zonitas de, de mapa, ¿vale? Esto ya lo haremos. Pero nos vamos a centrar aquí, que tengo un chorro de puntos de interés, ¿vale? Así que voy a seleccionar la siguiente misión. Esa era la de... Los lirios... No... Eh, no sé la que era ahora mismo vale eh, la, la de Lu, la de Lumar vale pues eso bueno, nos vamos a centrar en la misión de secundaria un poco y por último haremos la de Simón dice vale a ver eh, dónde estaba parece lluvia estas son las misiones que tenemos por territorio así que espérate voy a mirar a ver cuál es la de cabina averiada vale es la que quiero hacer de momento la de la cabina averiada Vale, esto lo voy a deseleccionar. Y eso, gente, pues eh, como ya sabéis, tenemos un chat de Discord. Mientras que estoy buscando esto, ¿vale? Y. A ver, Simón dice. Rincón del. Vale. Vuelve al parque mañana. Vale. Encuentran la llave del expositor de madera. Parece lluvia. Simón dice. Pues no me aparece esta. Así que vamos a ir a la de Simón dice, ¿vale? No sé por qué no me aparece la de la misión de... De la cabina. Ahora mismo. ¿Vale? Porque es que no, no sé cuál es. A ver, la cabina. Cabina averiada. O es que tengo que hablar con el guardia. No. No, no me va a hablar, ¿no, ¿verdad? A ver un momentito, pues eso, tenemos un canal de Discord, como ya sabéis, os intento dejar siempre en la descripción de los vídeos para que os podáis meter. Y ahí pues de momento estamos creando una comunidad, como ya sabéis aquí en Youtube, ¿vale? Para poder eh, hablar conmigo cuando queráis o incluso os eh, decirme sugerencias para los vídeos, ¿vale? Si queréis jugar conmigo también lo podéis hacer por ahí. Y aparte podéis jugar también por los, con los suscriptores de la propia comunidad, ¿vale? Que ya sabéis que vosotros pues podéis también jugar entre, entre vosotros. Vale, esto encuentra la llave. Rincón del orador. Tengo aquí otra misión, pero de momento eso. Vamos a hacer la de simpatiza, ¿vale? Hablar con el poli. Bueno, no ha salido aquí la misión. No What's gone wrong, sir? Is a complete lack of preventative maintenance. Council workers don't test the poppers anymore. Don't even see them until something electronic goes tits up. Just lucky one of the lads wasn't in there when it decided to become a spanker. So you're waiting for a council worker? I'm not holding my breath. I hope one comes soon because I've got places to be. I wonder how I can get a boiler suit. Manny. Eh, ¿Qué me ha puesto? Entra en la casa de Nick Vale, vístete como con el mono de trabajo vale Todavía no puedo entrar ahí O sea, no puedo hacer nada en esta misión Porque no tengo el mono de trabajo Que es bastante importante Y... Aquí tengo algo Mira, aquí tengo una... Una máscara Que es la de... Vale O sea, vamos a ver qué nos toca Esta vez. you're soaked. I'm fine. You're not. Your lips are blue and you're shivering. Where's your coat? In the closet. Why didn't you put it on? I don't know. It's been raining all day. Did you not notice the drops of water falling out of the sky? It, wa it, it wasn't raining. It was drizzling. Now you're going to get sick and then I'm going to get sick and then dad is going to get sick. Como ya sabéis, estamos teniendo flashbacks de nuestros hermanos, ¿vale? Eh, se supone que en el juego pues, tenemos que buscar qué pasó en nuestro pasado, ¿vale? Porque como ya sabéis, el mundo de We Happy eh, está sumido en la de las drogas para evadir un poco la realidad, ¿vale? Porque realmente el mundo estaba destruido por el caos de la guerra y los ciudadanos, eh, en función para que no sintieran tanta depresión, pues lo que hicieron fue inventar el júbilo, que es la pastilla que nos tomamos, para verlo todo genial. Y al final, pues, parte de la ciudad se quedó sin tomar júbilo, que son como los de, los leprosos, ¿vale? Eh, y el resto, pues, está aquí, en la ciudad. Que también, o sea, son como la alta sociedad de la de la sociedad esta de wish Happy, ¿vale? Eh, entonces, pues, vamos a seguir haciendo algunas misiones. Como ya sabéis Y me estoy yendo hacia el lugar Hacia el lugar que tengo que ir Vale, perfecto Por aquí recto. Ok Pues eso, gente Si no sabéis La ambientación está basada en, en Londres Bueno, en Londres de la época victoriana Un poco... Eh, futurista Por el sentido de que es como una sociedad distópica ¿Vale? Y... Y... y por aquí no hay mucho más que hacer ¿Vale? vale Okay. No, no, no, no, no, mierda, otra vez A ver, no, no, no, no, no Ya verá, eh, me tengo que esconder en algún sitio Es que, claro, estaba ahí el policía y me he puesto yo al lado A, a buscar, pues, normal vale. Nos tenemos que esconder La fuera Vale, a ver si nos podemos meter por aquí, por alguna zona algún contenedor o algo, como ya sabéis me ¡Está persiguiendo por detrás! Lo tengo justo en el culo Vale, esa es la iglesia de Simón, dice ¡Mira la vieja! Eh, que tenemos que ir también, ¿vale? Así que no os preocupéis, que lo que estoy intentando es ahora de distraer a la gente para que no me reviente el torto. Eh, como ya sabéis, en este juego tenemos que correr bastante ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aquí no me puedo esconder en ningún lado, ¿verdad? Es que esto es de otra zona Que viene, que viene. Que viene, que viene. Tú no has visto nada, putita. Yo no estoy. Si os subís en la altura y no os ven, eh, evitaré que os peguen, ¿vale? Que por eso me he venido hacia aquí. Vale, ya se han calmado. Ya han relajado la fresa, princesa. Y como ya sabéis, pues para poder seguir muchas misiones no hacen falta un kit de costura. No la voy a robar la tarta ahora mismo porque si no me, me, me revientan, ¿vale? La misión principal, o sea, la misión que estamos haciendo está por aquí, por esta zona Así que no hay problema Vale, esto está, las dos cosas están cerradas Ah, ok, vale, tengo que llegar a esta zona de ahí arriba O sea que tendré que tirar por aquí Seguramente hacer una especie de parkour, ¿no? Vale, estoy mirando un poco por donde debo subir Que se supone que es por ahí Vale, perfecto a ver Por aquí nada me Tengo que agachar Aquí Vale, por aquí me, me puedo meter Exactamente, pero me ha visto la, la mierda de la máquina Vale, vale, vale vale. Simpatiza, simpatiza, simpatiza ¿Tú No has visto nada No has visto nada Y la máquina esta puerca, de verdad ¿eh? Solo queremos hacerte sentir mejor Yo sé sí que te hace sentir mejor la máquina es que siga ahí, ¿vale? Hasta que no nos relajemos un poquito. Pues entonces va, va a seguir. Esto me lo llevo. Vale, y de momento no puedo hacer nada porque me lo he dejado todo aquí en la taquilla, ¿verdad? Vale, tengo 14 puntos de habilidad. Que lo vamos a emplear de momento en la de caza mayor. Porque así puedo oficiar a los enemigos. Que también nos viene bastante bien. Y eh, como estáis viendo tenemos algunas mmm, bastante buenas, ¿vale? Esta confía más en ti cuando hablas con ella eh, vale eh, durante el doble de tiempo que Vale Pues esta de sigilo no la vamos a hacer Vale eh, Vamos a comprar esta, la de cazador mayor Así puedo... Vale Y esta sería la de efectos secundarios Que la puedo eliminar también, ¿no? La máquina, es que hasta que no Esto el pastel Hasta que no se relaje un poco No voy a poder entrar ahí Y tampoco me quiero venir Muy hacia aquí Porque es que me van a ver lo... La máquina de esta puerca De verdad, ¿eh? Vale, pues nada Vamos a intentar entrar aquí en la casa Aunque me Me vea la máquina Y ya que le doy un poco por culo Ya hemos entrado vale. No sé si es este es el tío que tengo que hablar con él Pero no me molaría de... De... O sea ¡Lenta, hombre! Eh, vale eh, Esto es para activar la alarma Ok, nos vamos a tomar una pistola, Una píldora Vale Un júbilo para que los detectores no nos estén dando por culo, ¿vale? Okay. Una alejía eh, Vale, el piano tiene pinta de que no puedo... Cinta, alcohol, no me interesa Los bálsamos, por supuesto, como los llevo Los bálsamos... ¡Mira! Kit de costura, perfecto Perfecto, ya podemos avanzar con la historia principal Porque ya nos podemos hacer el kit, ¿vale? Eh, así que ahora pues echaremos por aquí un vistazo Vale, por ahí tengo que coger una ganzúa, no puedo entrar No sé qué sea por aquí, ¿vale? Vale eh, Vamos a llenar La garrafitas que tengo Vale Las botellas de vidrio no sé si me he cargado al que me hacía falta, eh Espérate que me he escondido aquí por la cara Y no me haría ninguna gracia que me lo hubiera cargado Cuando me hace falta el tío que esté por aquí Los pianos estos, yo creo que O sea, el... en un episodio encontramos una pared secreta en el piano Pero ahora no tiene pinta de que, la... de que haya por ahí algo, ¿vale? Como ya sabéis, algunas veces pues nos podemos encontrar también Toma electricidad, anda, ya está <risa> Los bug, buenos bug Buenos bug, bug bug, uy, uy, uy, uy, uy, que se motiva Toma Toma bug Los bugs en <risa> este juego son bastante importantes ¿eh? Los rodillos paso de llevármelo Vale, botella la botella me la voy a llevar Se ha quedado bastante de... guapa ahí, ¿eh? Vale La alarma, por lo que más queráis, no la activéis nunca Que estos están aquí a traición Porque después vienen los guardias, ¿vale? Vale ¿Y por qué no me puedo llevar? No sé, ¿está bugueado eso o qué? Ah. Carbón Seta podrida Me lo estoy llevando todo de momento Y como ya sabéis, pues iremos después a vender cositas Vale Lo que pasa es que tampoco me quiero cargar mucho A ver, los, eh, los hongos estos son los que vuelvan a la gente de Chala Perdida Así que hay que tener cuidado con ellos, ¿vale? Creo que me tengo que meter por una... Ok Vale, hay que desactivar eh, los rayitos que están aquí, ¿verdad? Vale No me digas que ahora no puedo salir Ok, por aquí, por esta zona Nos metemos y nos vamos hacia, hacia la siguiente casa. Perfecto. Vale. Creía que no iba a llegar, ¿eh? Y. Perfecto. Estamos en la parte de arriba. ¿eh? Ahí está. Vale, me está viendo la máquina, pero ahora mismo me da un poco igual Creo que... No sé, no sé si jugármela... Vale, después miraremos eso. ¿eh? Por ahí nada. ¡No! ¡No! ¡Mierda! De la forma más... ¡No! Que hay que no he muerto, que no he muerto. Vale, vale, vale. Vale, vale. Espérate. No te mueras, compañero. Que me he caído de una forma muy tonta, porque he pulsado el botón que no era. Así que nos vamos a tomar un bálsamo curativo Y vamos a hacerlo rapidito, ¿vale? Vamos a entrar Vale, y sería esta... Esta zona, ¿no? Esto tampoco Lo vamos a hacer muy rápido Vale Ah, mira, aquí tengo una batería y una cinta americana ¿no? Vale, vale, vale Son cosas que me he ido dejando Vale, hay que subir al segundo piso Que es donde estábamos Y... Vale, las máquinas nos van a estar dando un poco de por culo, ¿eh? Como ya sabéis Joder, macho Pues no... no va a estar más difícil el parkour, por. Pues... Joder Vale él Me lo nada ¿eh? A ver Es que, como está en la zona esta Parkour más difícil que en Minecraft ¿eh? Ok, vale Se ha enganchado ahí de una forma rara Perfecto Vale. Vale. Ahí creo que no tengo nada. Me voy a ir. Vale. Y es hacia esa zona, ¿verdad? Hacia esta, zo esta zona, nada, ¿no? No, vale. O sea que es por, por aquí, ¿no? Porque por ahí arriba no puedo. No puedo. ¡No! ¡Joder! Otra vez. ¡Ay, Dios mío! Esta gente... Lo siento, ¿eh, chicos? Por... Ah, me creía que había ahí uno, ¿eh? ¿eh? Lo siento por caerme 20 veces Vale A ver, tú tranquilito Vamos a tomarnos otro... Espérate, ahí no Otro bálsamo curativo Por si acaso Tengo más... Tengo más eh, curaciones, ¿eh? No os preocupéis ¿Y me he metido? No, no me he metido, vale. Ok, se ha bugueado, se ha bugueado. ¿Cómo buguear un juego y quedaros en, una, en un sitio donde no podéis entrar? Yo ahora mismo, en 2021... Ay, vale, creo que se me iba a buguear completamente. Ok, vale. Pues lo siento, eh, si... Espero no caerme ahora otra vez de nuevo Porque si no iba a ser muy, muy, muy patético De verdad No, va... ok Vale No te caigas, puto Vale Vale, la zona esta de aquí abajo Ok, para poder entrar Uy, espera, espera, espera, espera Ok, vale ¿Qué tengo? Vale, me lleva todo eso la máquina de las pelotas no vea, ¿eh? Con la... El sonido que hace más... Vale Uy, vale, vale, vale Perfecto, estamos ya adentro No, me va a ver, me va a ver, me va a ver Me va a ver, ¿verdad? Ok, vale Lo puedo piratear, así que no hay problema vale. Ah, vale, este se supone que es el músico de la... Ay, mira, me puedo llevar la peluca Todas las pastillitas... A ver... La agencia festival le presenta un concierto en memoria de la víctima de Nick, vale eh, la rata de túnel, parque, vale o sea que esto es como o sea, está la ropa, ¿no? del tío este que vale, aquí nada, como ya sabéis muchos famosos utilizan droga y al final pues se vuelven adictos es lo que tiene aquí vale, aquí tenemos un, un festín de píldoras de júbilo esto también me voy a llevar Que tengo ahí una y no, no sé por qué no me lo puedo llevar Pero bueno Esto también Y ese bote ¿Por qué no me lo puedo llevar? No sé por qué No sé, se ha quedado ahí atrancado, ¿vale? Tiene whisky Tiene de todo Vale, nos vamos a tomar una pastillita Porque si no nos va a detectar El, el cacharro este Vale, como ya sabéis, los rayos estos son infernales. Y nos vamos a tomar una píldora para verlo todo, happy, happy. Vale, podemos tocar el piano este, que no sé si... Eh, ok. Uf, uf, uf. Vale, se supone que el tío está ahí dentro, ¿no? Vale, hay que activar de alguna forma o desactivar de alguna forma el poder entrar ahí Puedo cantar, puedo hacer algo Me he puesto el peluquín Creo que tengo el peluquín este A ver... voy a ver en el inventario la ropa Exactamente ¿Vale? Peluquín y máscaras de Nick eh, Me la voy a enchufar No sé si me vale de algo pero me lo voy a poner, vale A ver... Esto... Nada, estos son un poco los carteles Para que los vayáis viendo Y aquí pues... Tenemos más batería agotada Y por aquí nada, ¿no? Cerrado, esto está cerrado a la vitrina no tiene opción, no sé si me puedo meter por algún sitio No tiene pinta Únicamente me puedo meter por esta ventana eh, desactiva el sistema de seguridad de Nick O sea, que eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? ¿Y cómo desactivo yo el sistema de seguridad? A ver, estoy mirando por todos los lados, ¿vale, chicos? Más botes Estos son como todos los premios que ha ganado tío esto, vale Me está dando más calambrazo Ok Estoy mirando, ¿eh? Vale, de momento pues no estoy viendo La zona donde puedo desactivar la alarma Estoy intentando buscar por todo sitio Como ya sabéis Y yo creo que tiene que ver algo con el piano Uy, vale, se ha activado eso eh, Vale, aquí nada no tiene mucha pinta ¿Registran la caja fuerte cerrada? necesitar el código de la caja fuerte Uf, vale, vale, vale, vale no hace falta una píldora Como ya sabéis, cuando estamos muy, muy saturado pues al final... Vale, esto lo voy a cerrar aquí porque si no me va a estar pegando calambrazo al final, ¿vale? No puedo hacer nada con la vitrina Tampoco... ok ¿Qué ponéis? Eh, marry me, again Nick. Vale. me hace falta el código de la gas fuerte, entonces vamos a mirar todos los cuadros eh, Nada. te voy a beber algo, que me estoy muriendo eh, Me hace falta... me voy a comer la, el pastel este que hemos cogido Que con eso me curo bastante y vamos a bebernos un par de, de sodas, ¿no? Ok vale. Pues no tiene pinta de que podamos hacer mucho... Espera, que va a yo sin querer Tiene pinta... O sea, es, es por aquí por donde me tengo que meter exactamente, ¿vale? Eh, lo que no tiene pinta de, de dónde está el código Porque me hace falta el código, ¿vale? O sea, que yo supongo... Voy a mirar las notas que he cogido. Porque creo que he cogido alguna nota. Carta de la familia, la e... Te diré igual. Vale. Todo esto son notas que hemos ido cogiendo. Mmm, querida Peggy, lo siento mucho. Tu padre ya no estará. O sea, la muñeca en la casa. Vale, estas son cositas que vamos cogiendo. Tío, de ya, está enfermando... Y no tiene pinta de que haya cogido el código, ¿verdad? Como ya sabéis, hemos cogido un montón Gracias por esto? Nada Os voy a ir poniendo un poco la... las cartas, para que las veáis ¿Vale? Y eh, creo que voy a hacer aquí un pequeño corte Voy a mirar a ver dónde puedo encontrar el, el código Y volvemos, ¿Vale? Vale, pues no he encontrado el código Así que he bajado aquí a esta zona Y estoy viendo que me puedo hacer el mono de trabajo, ¿vale? Así que me voy a hacer el mono de trabajo Porque me he encontrado el... El kit de costura que estaba aquí arriba ¿Vale? Que lo hemos encontrado ahí arriba, en la casa esa Así que vamos a... A... Encuentra un imperdible Vale Podemos hacer otra misión de las que están por aquí La misión de Nick De momento la voy a dejar un poco Porque ya os digo, no he encontrado... Vale Filtro de agua Aquí tenemos algunos planos Perfecto Vale Vamos a forzar la caja Y... Regateo Vale Ahora podemos regatear Vale Me voy a esconder aquí un momento Para que se calme la, la máquina Porque me está viendo Vale Vale pone que me ha ocultado o no? me ha ocultado, ¿verdad? Vale. Nada, por aquí no me ha ocultado Y es que me está viendo la máquina esa, ¿verdad? Sí, me está viendo la máquina Por lo cual, me voy a tener que ir un poco de esta zona Vale, y vamos a intentar ir a la zona de la iglesia De Simón, dice Espero que no me venga el guardia Vale, por aquí nada, no, no, no, no Que eso, vamos a ir aquí a la iglesia Que tengo aquí también una zona donde tengo que excavar Así que vamos a excavar la zona antes de ponerme a excavar nada me voy a esconder, vale pues ya sé que me van a venir algunos exactamente, me, me van a venir y ahora cogemos el cofre este, vale y tenemos la máscara de Nick o sea, la cara de Nick eh, porque se la hemos robado eh, que la ha cogido de su armario y el código pues no, no lo he encontrado, vale exactamente no sé cómo se desactiva Vale, hasta que no se calme ese que está ahí, no, no me relajo yo, entonces. Por favor, señor, ¿se puede relajar un poquito? Vale, de mientras vamos a seguir excavando. Y a ver si no me viene el tío. Vale, aquí que tengo, implora tengo algunas cosas. Vale, todo eso me voy a llevar. Vale, perfecto, ya se ha relajado el tío ese. Y como ya sabéis, tengo la cara de Nick ahora mismo Voy a intentar entrar aquí en... O sea, es que tengo que desactivar el sistema de Nick, ¿vale? Para poder entrar en su casa Pero no sé cómo desactivar el sistema realmente Ahora mismo, porque no me pone nada para poder desactivarlo Voy a tomar otro júbilo hoy estamos... Uy, mierda No sé lo que me he tomado, ¿eh? Vale, Velocín Creo que ahora puedo ir un poco más rápido Así que perfecto Vale, me voy a tomar otro júbilo para pegar ahí la puerta porque si no no puedo entrar ¿Estás aquí para lo que Simon dice? Lo siento desculpa, querida, estamos llenos ¿Por qué no regresas la semana pasada? Oh, si viste a Nick Lightbearer, ¿dónde vas a saber que estamos esperando por él? Hemos estado esperando por él por tanto tiempo Debería llamar la tune Vale, no me da la opción, así que tendría que buscar a, a Nick O sea, cómo entrar en la casa de Nick, ¿vale? Que es lo que me pone Tengo demasiado peso Voy a quitarme... Espérate, aquí no es hay... Voy a quitarme algo Y ya que tengo el mono de trabajo Vamos a hacer la misión del mono de trabajo, ¿vale? Que nos hacía falta eh... Porque realmente era lo que quería conseguir Lo del mono de trabajo, ¿vale? Que es lo que nos hacía falta para las misiones principales Como viene siendo esta A ver, voy a subir... Aquí arriba, ¿vale? Consigue un solo conducto, que esta es una de nuestras opciones La del laboratorio, que es otra de nuestras opciones Y esta es la del mono de trabajo, ¿vale? Que es la que vamos a activar ahora mismo Creo que esta me queda un poco más lejos Exactamente, me queda un poco... Muchísimo más lejos Bueno, vamos a cruzar el puente este Así que no hay problema Pero antes de nada me voy a quitar peso Que si no es que no, no podemos avanzar, ¿vale? Y un coñazo de ir caminando Vale, esto, las armas estas las voy a soltar Mayormente porque Tengo armas mejores Y no me hacen falta en este momento, ¿vale? Eh, los bugs, como ya sabéis, son fantásticos ¿eh? La, los bugs del juego Me encantan ¿eh? vale. Voy a intentar correr un poquito Sin que me vea la máquina Porque la máquina esta es bastante jodida y de verdad que no sé cómo entrar ahí. Porque está totalmente tapado. Tapiado. Ya volveremos a entrar. Ahora mismo tengo la cara de Nick. Que yo. Eh, a ver. Creo que me la voy a quitar. Más que nada porque puede causarme problemas. Y no es plan de que me cause problemas, ¿vale? Ok. Vale. Eh, la misión que vamos a hacer ahora es una de las misiones principales, ¿eh? Eh. Vale, estaba ahí hablando el tío no quería tampoco interrumpirle okay. Esto es como lo de Simón dice, ¿vale? Tenemos que pulsar los pulsadores, ya lo hicimos en un episodio <risa> Y si no lo hacemos rápido, pues nos pueden matar, ¿vale? Simon says, step on one lit platform. Vale, la primera bien hay que estar muy atento a la plataforma que se enciende. ¿eh? Joy, is a Simon dice, vale. Simon dice, azul y verde. Vale, vale. De momento vamos bien. Vale, tengo un más, que eso es lo que hace es que pueda eh, pero, que pueda correr más rápido y por eso no hay problema. ¡Ha ha ha ha! I didn't say Simon says. Now Simon says step on three platforms. Tengas, Simon, eres muy lento, tío. Hay algunas misiones que sí es verdad que son bastante lentas. Vale. vale segunda, tercera ronda. Y nos faltaría una, me parece. ¿eh? Cada vez que ganamos nos están en, enniñando con júbilo, ¿vale? Ahora, para la última challenge, Simon dice, step on all the lit platforms. Vale, ahora creo que tengo que tocar todas las plataformas, exactamente, tengo que tocar todas las plataformas. Me ha pegado un pequeño chispazo pero no pasa nada. Perfecto, ah, eh, vale, estamos de nuevo en la zona de los ricos, por así decirlo, y vamos a calmarnos un poco, porque si no, vale. En esta zona nos salen los tíos estos de los sombreros verdes, que ya sabéis que nos, persigue, nos persiguieron con motosierra en uno de los episodios, porque son una especie de investigadores privados, por así decirlo. Uy, mierda. Odio cuando me pasa esto No, no, no, no, no, no, no, no, no Como ya sabéis, eh, nuestra mejor medida es correr, ¿eh? Nada, nada, nada Venga, vale Vamos a meternos ¡Ay! ¿Qué me han visto? ¿Qué me han visto? ¡Mierda! Me meto por aquí, ¿eh? Me meto por aquí Y es que nos persiguen bastante gente, ¿eh? Ya se relajarán un poquito. Las puerras de los guardias estos son bastante pencas. La que tengo yo de la electricidad es bastante mejor. ¿Vale? Lo único que no me quiero salir porque hasta que no se me pase el júbilo Puedo tener problemas serios, ¿vale? De que la gente me empiece a perseguir. Ese está ahí mirándome, así que no me puedo salir de momento. Estos son los momentos, eh, pero del juego porque realmente te dan la intoxicación esta por las drogas sobre, o sea, es, así es cuando vemos el mundo realmente cuando estamos sobrecargados de drogas, ¿vale? Esto lo voy a recoger las plumas que las tengo ahí. Y a ver si me relajo un poquito. Esto está ahí y, y yo creo que si salgo me va me va a ver, ¿verdad? Hay una misión en el juego que la podéis hacer si queréis, yo lo paso a hacerla, la verdad, porque a mí me gusta de reventar a la gente no, eh, Es que si no matáis a nadie en, el, en todo el juego os da un logro, ¿vale? Nosotros para poder conseguir ese logro tendría que volver a pasarme el juego completamente Cosa que lo haré en un futuro, pero ya más tranquilamente, ¿vale? Eh, y por si quiero conseguir algún logro más mayormente, porque el juego ya lo estoy trayendo de por sí. Y me lo estoy pasando bastante bien trayendo el juego este. We Happy, que es un juego bastante entretenido. Así que nada, eh, vale. Vamos a ir a la casa que nos pilla un poquito lejos, 260 metros más o menos. Vale, por aquí nada. La pena de, de esto... Aquí no hay nada... Y nada. Vale, la pintora me la llevo. La venda no sé por qué no me daba la opción de llevármela, pero bueno. Así que eso. Eh, vale, estamos llegando ya a la zona, perfecto. Y no haría falta ahora de cambiarnos el traje por el mono de trabajo. Vale, hay muchas casas... Lo que no me gusta del juego en sí es que hay muchísimas casas a las que no se puede entrar. Entonces, crean... Vale, está bien ambientado, pero realmente no puedes entrar en muchos sitios, que eso también lo hacen en muchos videojuegos, normal, ¿vale? Porque no puedes crear un mundo abierto súper amplio con 20.000 IA's distintos, porque eso son IA's distintas, ¿vale? Que... Hacer también la, el modelado de las casas por dentro Uy, espérate, que me va a chocar Y una movida, ¿vale? Porque cada cosa de estas se tarda un huevo en hacer eh, vale Creo que... Ah, vale, vale, vale, me he ido yo por otro lado Era aquí, ¿verdad? A ver Vamos a ampliar un poco Exacto Vale, por la otra zona que Estaba antes. Vale, nos vamos a cambiar. A ver, voy a cambiarme el traje por el mono de trabajo. A ver, mono de trabajo. Central sent me to help out. Oh, and I suppose you learned all about municipal infrastructure back at Central. Vale, vamos a girar la válvula. Esta que está aquí que me deja pasar a... estupendo, ¿sabes? Never heard it do that before. Uy, uy, uy oh, yeah. tiene I... más pinta de explotar. Uh, Vale, pues nos acabamos, acabamos de cargarnos a tres. Por pues la cara. No sé si el logro del juego aparece si os lo cargáis. Vale, hemos conseguido la llave. Perfecto. Entra en el metro, vale. Eh, creo que aquí tengo otra. Exactamente, tengo otro punto, otra refugio, no sé Creo, no sé Así que vamos a entrar aquí Espero que no me salgan los bichos estos, o sea, los tíos que están zumbados Con la oscuridad Vale, eh... Vale, me voy a poner la máscara que tenemos Aquí Para no intoxicarnos, ¿vale? Con esto ya vamos estupendo Y no nos tenemos que intoxicar a ver, ¿qué encontramos por aquí? Me haría falta una ganzúa Para poder entrar, vale Ahí tenemos la opción Todo esto con ganzúa se puede abrir Vale Son todas taquillas con ganzúa Como estoy viendo Voy a abrir... Vale, esto es un máquina Antigas... Tengo algunas hasta aquí ya, eh, que puedo registrar y otras me hacen falta ganzúas Creo que tengo bastante ganzúas para poder hacerme Así que voy a gastar algunas Algún whisky, vale, aquí nada Y aquí tengo otra ganzúa, vale Bote, aquí nada Vale, pues nos metemos por aquí Y tenemos dos entradas, ¿no? Voy a echar un vistazo aquí de abajo primero que no sé si tendré algo. Eh, carne. Vale. una carne más podría que, que todas las cosas. Y por aquí tiene que estar el camino oficial, ¿no? Recoge todas las pruebas. Yo creo que eso supone que serán pruebas de estas. Vale, esto... Puedo registrar una rata. Ah, mira, por ahí. Ah, ok. Con eso puedo coger la... Vale. Vale, vamos a coger. Activa la corriente, vale, perfecto Necesita electricidad, eso es lo que tenemos que activar Ok, vale Tengo sobrepeso otra vez Espérate, me voy a comer un... ¿Esto qué hace? Eh, tus píldoras te quedan pequeñas Vale, esto es cuando ya estamos muy, muy, muy drogados que no nos hace efecto la de júbilo eh, Vale Ajá. Y esto es por si nos tomamos un, un, Una seta de estas chungas Que las setas esas son bastante chungas Bueno Porque nos vuelven más aras perdidos Y ahí, creo que ahí abajo tendremos que entrar Vale Vamos a ir recogiendo las notas Ahora las leemos todas Aquí no tiene nada Vale Creo que ahí abajo tendré que entrar también Y. Vale. Otra nota Todas las notas que vayan cogiendo eh, Las cogeré, ¿vale? Necesita vale. Aquí tiene pinta de que ha pasado algo muy, muy, muy chungo, ¿eh? A ver Vale, aquí está la puerta Vamos a abrir Necesito una ganzúa, vale Y ahora me dices que no tengo para hacerme una ganzúa, ¿verdad? <ríe> me voy a hacer... me puedo hacer una pala Necesito una ganzúa Soy gilipollas y he gastado la ganzúa menos debería haberla Vale Así que ahora me voy a tener que joder muy fuerte Y voy a tener que buscar una ganzúa, ¿verdad? bien. Vale chicos, pues Pequeño corte y volvemos Vale, eh, no tengo posibilidad de salir de aquí que He estado mirando, he activado esto, no sé por qué eh, Vale No me puedo salir Voy a, Vamos a activar todos los molinetes que, que estamos viendo Vale, para poder activar la electricidad me parece Aquí nada Y hasta que no encuentre cómo activar la corriente no puedo entrar Creo que me hace falta una ganzúa No tengo posibilidad de hacerme una ganzúa Vale Me puedo hacer una palanca Creo que tengo alguna ya de por sí mm, No sé si tengo Alguna Palanca Exactamente, tengo palancas, pero no tengo ganzúa Vale, por lo cual no puedo abrir eh, Nada y tampoco puedo salir de aquí Qué bien, estamos jodidos, eh, estamos bien jodidos. ¿Y por qué me hace falta una ganzúa? Pues porque tengo que entrar aquí, exactamente. Vale, vale tengo ya la, activi la, la actividad, sí, activada la electricidad, perfecto. Ahí de momento no puedo entrar. Me hace falta eso, una, una ganzúa. Ah, qué bien Vale, pues voy a activar la... A ver, la prueba Aquí no hay nada, ¿vale? Tenemos que encontrar pruebas como ya sabéis Y voy a activar la, la palanca esta que me hace falta Vale, no puedo cruzar por ahí porque me hace falta de desactivar otra vez la electricidad. Vale, nada. Eso es para activar el ascensor. Vale, perfecto. Ok, por ahí no puedo tirar. Porque voy a probar con el traje súper bueno que tenemos de goma. Creo que voy a, la voy a parmar. Estoy 100% segura. Pero vamos a probar con nuestro traje de goma. Eso sí, me voy a quitar peso. Porque es que no quiero aquí cagarla, ¿vale? Me la voy a jugar de todas formas. Estaba tirando como si fueran en el Minecraft, ¿sabes? Eh, que, por cierto, mañana tendréis Minecraft, ¿vale? Estos son todos los trajes que tenemos. Y tengo puesto el de goma, ¿no? Tengo que tirar más mierda, ¿vale? Me la voy a jugar, ¿eh? eh. Estoy viendo que voy a. La voy a parmar. Vale, nos vamos a tomar. No el café. Vale, puedo cruzar con mi traje de coma. Estupendo. Y aquí. Vale. Vale, me voy a quitar otra vez el.. Traje este lo voy a guardar más que nada porque no quiero que me detesten Y nos vamos a poner el traje este, ¿vale? Nos podemos poner también el uniforme. Pero los uniformes no nos lo vamos a poner de momento. Me voy a tomar un botiquín. Y así pues ya vamos ready, ready, vierto. Vale. Por aquí tiene que estar el otro que hemos visto antes. El patito de goma lo vamos a vender después, así que me lo voy a llevar. Vale, todo esto me lo llevo Vamos ahora súper felices ¿eh? Y por aquí puedo abrir más cosas Esto se parece mucho al aparato este que... Vale, tengo ot otra ganzúa, perfecto Vale, tengo ganzúa y no sé por qué antes no me daba la opción de, de poder entrar con la ganzúa, la verdad Pero bueno las máquinas estas raras. Y por ahí me puedo meter, perfecto Y nada, no puedo entrar, vale No voy a gastar la ganzúa ahí Porque ya sabéis que después No podemos hacer nada Ahora que he encontrado una Y con mucho cuidado Con lo desprendimiento que hay por aquí por la zona Así que Vamos un poco... Me voy a tomar la... esto para vomitar Porque es que voy un poco regular Toma bota Vale Y seguimos sobrecargados, ¿no? Vale, ahora me tengo que tomar algo de comer Las botas de miel son bastante buenos Yo os recomiendo que os lo compréis O sea, que os lo compréis eh, Vale, esto es nada Bueno, la caja sí la puedo forzar Con la palanca, ¿vale? vale son puntos de habilidad me parece que encontramos y esta zona es bastante grande ¿eh? la máquina esta a ver vamos a registrar el cadáver vale nada la máquina creo que me puedo subir después o eso creo la he nada vale y como ya sabéis tengo que recoger todas las pruebas vale ha muerto bastante, ¿eh? Aquí, en el sitio este Esto tiene pinta de que se, de ser como... Espérate, vale No puedo... Ay, de verdad, de Dios eh, Vale ¿Qué puedo tirar yo? ¿Qué puedo tirar? La roba, por supuesto que no la voy a tirar Y... A ver, ¿qué puedo tirar? Los ladrillos, estos puercos Que no los utilizo nunca, ¿sabes? Así que yo creo que con eso ya nos vale, ¿no? Exacto Vale, por aquí nada Ahí, perfecto. perfecto Joder, macho Es que, chicos, tengo un problema Y es que, joder, otra vez he cogido Peso y me caigo por, por esa mierda Y como no tengas peso Entonces no puedes subir Vamos a quitarnos toda esta porquería que Con uno de peso, justo en el peso no nos no, no deja ya subir Vale No voy a pillar nada Ahora mismo porque si no, no puedo subir por ningún lado Vale, esto estaría por aquí ¿Podemos forzar la cabina? Vamos a forzar y me llevo los soberanos los soberanos ahora mismo no lo estamos utilizando la mucho es vale aquí tengo una pero de las pruebas no lo estamos utilizando mucho pero en el futuro lo utilizaremos vale vamos a registrar esto tampoco vale aquí no tenemos nada más otra prueba me parece Ok, todas estas luces rojas son de túneles que eh, están mal, ¿vale? Seguramente Como ya estáis viendo la zona de los túneles Pues, o sea, estos son los planos del metro, ¿vale? Lo que estamos viendo ahí Son bastante grandes Y creo que ya puedo subir a la zona de arriba Que es lo It's becoming rather unhealthy in here. Maybe I'll be safer in the jubilator vale, esto cada vez pinta peor eh uy, esto está. creo que vamos a tener que salir en esta de rara exacto, vamos a entrar y vamos creo que voy a tener que correr bueno... Esta es la canción del juego. Vale, tenemos que ir tocando la bocina. Está bastante guay esto, eh. La musiquita. Está volviendo loca lo la máquina, no me deja... Sí, ves, estoy cursando a la eh. AI. Vale, a ver si está desfuncionando ahí cosas. Bueno. ¿Sí? Oh mierda, no se abre. ¿Encuentra una forma? Vale. Some stuff there, or it's be slow going. y ya cogí otra mierda de esta que no, vale. que no nos dejan de correr, vale. Tenemos que entrar otra vez me parece. ¡Hala, ala, ala, ala. La montaña rusa. No sé ni dónde estaremos ahora La verdad eh, Nos ha Estábamos por aquí No, me parece Y nos ha mandado a aquí ¿No? Ah, no, no, no, estamos por la misma zona, vale Estos son túneles subterráneos, supongo Vale Y, okay. Instalaciones, mantenimiento Vale Ahí me he puesto, a registrar Esta es la máquina que hemos terminado aquí Y... What? Eso se parece un poco a Matri, ¿eh? El transportar a la gente En plan... Vale, la ganzúa, no la coja Porque ya te conozco Y... Que tenga una, ¿eh? vale pues chicos yo creo que lo vamos a ir dejando hoy por aquí ya hemos avanzado bastante espero que os haya gustado bastante el episodio en el próximo episodio descubriremos cómo salir de aquí así que darle a like darle amor darle a, o sea suscribiros para más contenido y nada os voy dejando por aquí el episodio de hoy y hasta la próxima chao chao